Anteniana tiene casi un millón de puntos, es diamante 4 y... pero tiene muy regenerativo, por lo que no sirve. Muy bien, estoy estudiando, amigo. Tiene otro si quieres, si también este. No, para, yo es 57. Yo, eso no works, eh, ahora. Y es una hora dolorida para verlo. Donde... Hostia. Estoy yendo, Mati Estoy yendo, estoy yendo. Sí, yo por acá de... arriba. Va a venir Camila, eh. Vámonos. Dios. ¿Sí, ahí? No creo. No se dio cuenta. Uy. Tiene flash. Sí, yo que cambiar. Mira. ¡Opa! Perdón. No pasa nada. Me colapsa, ¿no? Me, me, me, me colapsa. No, el ola, ola, ola, ola, ola. no Con la me no, ahí. no, ¡Vete no, no, no, no, Ahora voy a bote, Fui por línea, fui por línea, fui por línea. ¿eh? Te pego abajo. No. Está en el Tire y te de la vida, Tarde, te sale de la vida. Bien. No, ese, ese, ese, ese, ese Venga, holde, alca, alca Por favor ese, por favor ese, por favor ese Por favor ese No puedo creer, boludo, Es de Vamos gordo, puto Daríamos el otro lado esta, eh ¿Qué lo pongo? ¿Por no chuntas es? Vengo, estás. ¿Qué muñeco hacer. te sacamos de dos copas. Nos tiraste, das pimienta cuando fuimos. ¡Aaah! ¿Qué estoy yendo, Lucho? Lucho, vos estás perfecto. Vos estás no, mejor que no, Maradona 17. No, Bota no, no, no, no, mejor no. que Maradona, Lucho. Vos estás mejor que Maradona. Vos estás mejor que Maradona. Pucho, sos malagona enterrosa? en terror, se que se la, la red de chabel? Si estuviera vivo, bro? Ahora, no, en te... Tiene un plating, eh no jugó un carajo ese pibe, pobrecito ya está, boludo, dragón. No. <risa> pero... Mati. Y, y ya está, no lo podemos hacer. Jeje, <risa> pa'l carry. No, oh, Que no sé por qué quisieron pelear en mi. tipo. trataba oh, la No, la puta se peleó. Que bien, boludo. Estás muy petroleado, tío. Sí, sí, Totalmente troleado. ¿Viste ese? Está todo planificado para que pase. <ríe> no, no lo digo. ¿Qué pasa antes? eso? Lo que pasa con vos es que no te vas a proyectar a mí. Feli, negra, pero... Para cajar. Lo que pasa con para mí. Para sí. Literal, <ríe> <tose> <parece> tenés razón, tenés razón, tienes razón. verdad Conte que tenés razón. Nice va. Mete... Tírate, Lucho. Tírate. No te tires con la W, camina. ¿o ¿O Thank vos caminas. la luz. Ok, listo. No lo puedo... De ahí la luz, de ahí la luz. ¿Para ¿A carry? Ah... Me lo robé. Ah... ¿Mire, mine, mire, Uy, Uy, ja, a no puedo, no, no, no puedo pegarle, boludo. odio No sé por qué lo sigo. No tiene ulti 3, no tiene ulti coso, ramos. Abre esta ramo Abre, esta ramo Estas haciendo la mejor de mi Acepto la mueren Ahi esta, viene que te todo Acepto boluda Porga boluda ¿Quién viene por acá? Ahí vienen acá, ¿Catarina? ok. sí. Le pongo el Night. Jolly Night. el ven, ven, ven, ven, ven, Catarina, ven, ven, ven, Vení, Catarina. ven, ven, ven, ven, se ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, Vení. ven, ven, Vení, ven, truco? No, se está, ya está, ya está. Guardadora. Esperamos. Esperamos a la Catarina. Se... Después lleva de a la Catarina ¿me que se algo. No te veo, no te veo Catarina. Ah, amigo, qué roto que está no saber hacer focus. El problema fue la pelea de Nashor Hicimos nation y después peleamos, como unos pelotudos, sabiendo que Katarina obviamente va a hacer mucho daño. Y que Mi Fortune obviamente va a hacer mucho daño. Nos chupó un huevo y peleamos igual. Va, mentira, yo no peleé. Ellos lo pelearon. Y siguen. ¿Qué tenía ahí? ¿Qué tenía ahí? está, tenía ahí? ¿Qué la ahí? Uh, tenía momento ¿Qué no, no, tenía la ¿no? la magia que me veo ahí. Oh. Bien, no tan mal, no tan mal. Uy, ¿lo que aguanta el gordo este? Yo... Uy, el rango. ¿Q? Sí. Eso. Después de esto me cadena de anatemas y se lo pongo a la Katarina. Sí, pero no sé si me sirve eso. <risas> no, pero va a recibir más más slow tuyo, ese eh, tuyo, más ese tuyo, más ese no, tuyo no, no, y más ese mío. Eso. No, no, no, no, no, es de todos. Es global, es no, global. ¿Sí? Sí, dejo macro. Con los copas. Y no tiraste pimienta. Me Aguanten. Tengo que graftarme el Esperen. No lo están el bueno, corremos. Claro, corremos, nos corremos, nos corremos, nos sí, vale, corremos, le vale, sí, vale. edito, le edito, le construyo. ¿Pero qué me comiste, Lucho? No, puta, toma, toma, toma. Lucho, me encanta que me comas, pero no en esta situación. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Nash, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la la... No. No. Dice Caterina. Está fulvida. Y perdimos, boludo. Qué paja, boludo. Yo sabía que no había que pelear. En el fondo la... sabía que había que dejárselo porque íbamos a perder si no. No, no, pero el tema fue que la Caterina fue, fue atrás y agarró la base. Sí, o se estaba como en el anime, la Caterina le hizo ciao. Para jugar, igual voy a botar sí, todo igual. La, ya qué hora es, que la toma. Eso, eso, eso, eso, eso. Eso sí. Tira, Catalina. Pero, y bueno, y si boludo. Tratemos de por un segundo, tan solo un segundito, evitar pelear. Un segundo ya pasó. Si no ganamos esto, si lo ganamos esto. No se gana esto, papi. Ya está, eh. esto, papi. Es que pero que ya está, cobar. del laboratorio. Mati, mati. Me encanta que la abajo usa a la aire, igual, eh. Me da bien por el que me atacara, que se va a destruir ¿Por qué mierda lo sigo? ¡Soy un pelotudo! Sí, claramente boludo, la concha puta de tu madre <risa> <risa> <risa> Tengo dos y tener rita esa mágica boludo Dale, ganan Se gana esa pelea, no se gana nada, la partida Si, sí, eh, ganan esa pelea, se gana la partida No rompe el nexo y se gana la partida, yo se lo juro se lo juro, eh de virgo, <risa> como? Modo gladiador Si ganan esa, esa pelea, se gana la partida Vos ahora, eh bueno, no, Ahora, no ¿Por qué tenés la... esto? No, no ah, vos yo, yo la también lo tengo ah, Che, no, bueno, no, bueno Dale, media pila, boludo Dale. No, no. está, está solo, está solo, está, está tipo está solo Está solo, no lo pues. Ahí volvió, chicos ¿Para atrás? Sí, se caería, a Toto ni se acercó, se si lo matamos en el rampo ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué concepto? Acaba de pasar lo que acaba de pasar. ¿Bajo qué concepto? ¡Ey! ¡Espérate! ¿Ya está? Estoy yendo, pará. ¡Cómo derecha! Corten el back, corten el back. Necesito que le corten el back. No puedo, no puedo. Estoy corriendo como un plato. ¿Bajo qué concepto, boludo? No está, ese no está más. Está, está ahí. ¡Corre! No, no, no. Ese, hola Chicos, chicos Me corrí, si, chicos, si Chicos, si quieren el Jesucristo ¿Dónde ¿Dónde No, se no se la se se se podemos se terminar acá, eh No la vamos a poder terminar acá Venga, vamos a, a. Andá para top lucho, ya fue pues. Dejar la hueva ahí, de gol Podrán armarse alguna promesa del caballero hubiera estado bastante bueno cambio, están Ahí todos, están Catanina está en mid, esto lo ganamos. Ya está, va a estar Catanina acá, ¿eh? la Está ¿Te gusta la Vamos. ¿Te Vamos. Vamos. ¿Te parece tranquilo, Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tenemos una. Estamos en una segura. Estamos en una segura. Caterina no puede tener esta alma, eh. Es imposible que la tenga Caterina está acá. Caterina está acá. Tenemos a Caterina en la espalda, eh. Sepanlo. ¡Ay, pacho! ¡Cuál hay pacho! ¡Cuál hay pacho! ¡Cuál hay pacho! ¡Cuál es el 3! no tiene el no ¡Cuál es el 3! ¡Cuál es el 3! ¡Cuál es el 3! dragón, es el 3! ¡Cuál es el 3! ¡Cuál 3! 20, 30, 2, 3, 2, hija de puta. ¡Qué que dragón, estoy corriendo como una gorda más. Que no está Catarina. Que venga la Catarina, que venga la Catarina, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, lamentablemente... que venga ahora Catarina. ¿Así? ¿Así, Catarina? Por favor, que no se haga la Pentakill acabamos de entear. Lamentablemente, lamentablemente acaban de intear. Hazte de cuenta que me ponía TF. Lamentablemente, acaban de entear. ¿Por qué no hicimos re Nasher recién? Me pensé que era una buena partida. Ese no te puede matar. Ese, bota más gordo que ella. Che, boludo, me estoy agarrachando la... A la Vení, vení, Toto, Toto. ¿Se me ayuda qué vení Toto? Vaya, ayúdalo, boludo, que vení Toto. ¡Vamos papá! boludo, que estoy ¡Pero el support! by the way. Ese, te ¡Pero sí, no! ¡Pero vamos no a digo. hacer esto! ¡Está es la Catarina pero, pero, y la Camille muerta, ¡Dale! ¡Vamos! Queda más, queda más ¡Pero pelotudo. ¡A que yo me voy a morir, pero no importa! ¡Ay! ¡Ay, mi culo! Ahí se vuelve, ¡Un ramo eh. con flash! ¡Un ramo con flash! ¡Está Catarina ya, eh! ¡Maten mate ya porque está Catarina! ¡Ah, vale! sí, sí! ¡Estoy yo! bueno, bueno, bueno, bueno. Sí, No, porque... que, que buena, qué buena... no puedo creer que ganamos esta mierda. Ganamos el clash, chicos. Lo que Yo no que dije. Yo que lo dije. en base, esa pelea y ganamos la partida. Mancos. ¿Qué les dije yo? Ganamos la partida <guesses> esa pelea. Ganamos Podrisa, la pelea, ganamos la partida. La Nunca tuve una partida tan intensa, boludo, voy a llorar. Sí. El daño de la Camil, Lucho hizo más daño que Camil.